Junior, RC, RC Records, la 818 puntos, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. Santa, ta, ta, cha guacha. Soy un chico problemático, que pasa en esta escuela. Tengo a mis padres, también me cuida mi abuela. Tengo compañeros del cual tengo clientes de la cena la pinche pita llamada Ciudadela Busco ganar el respeto Quiero ganar este lugar En el barrio del gueto Con la Santa María El cual es mi amuleto Mi billetera es bien repleta La pinche camioneta Está bien llena Nada, solo el pan de cada nada, día nada, Debo estar atento si aparece un policía. policía Tengo 17 años no de energía tía, Debo ser mejor, mejor en la pinche categoría Que si fumo nada, María, eso no me importa nada, Solo quiero estar con mi flota A nadie nada, le tengo miedo, ni siquiera el pandillero nada, Tengo alguien de arriba que me cuida del el cielo, cielo. Si quieres mi lugar, ven, ven enfrente a no siento duelo y verás que claramente te conviertes en un pinche polluelo. Ando por las noches como un cazador, me dicen demonio por mis auras de dolor, pero soy bien cabrón, pero tranqui, solo soy un La nací en un barrio peligroso, día y noche lleno de balas Yo no elegí mi vida, así me tocó llevarla Desde pequeño metido en callejones, corriendo de la tira Grafiteando los portones, fumando maría en la esquina Obligo ser como soy, solo entré en la movida Me gustaba eso de andar debajo en las esquinas Metido en pleitos con las vecinas Por consumir cocaína Tener la música, todo volumen en las bocinas Me metí en pedos con la ley, casi me llevan a libre porque de, de mi, mi mano las borré En la del spray que usé en mi copa no libró Vio la poli corrió Qué grave error Lo siguieron hasta un arroyo Ahí valió todo, Ay, valió. todo. Recuerdo también, también cuando era la punta del tren Que se las daban mucho de ser las meras riatas Pero de agua los hice, unos sofocado Al otro el que le despié que pedo me iban a buscar, me chiflaban Ya sabían lo que iba a vecinar. Me decían en cortosal que me quieren golpear Como era la puntada, nadie me podía eso llegué, me peleé, le gané a mi casa, regresé como si nada estaba sentado afuera en la banqueta. Invité a la bandera a tomar a fumar.